que Dios nos quiere decir en esta tarde todo aquello que no estemos en atención a la palabra se nos va a escapar mucho de lo que Dios nos quiere comunicar y además pido atención porque esto va a ser una predicación doctrinal desde que los cristianos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 Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su huerto. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Lo primero que tenemos que decir que todo este drama que está pasando la humanidad fue por la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres pero algunos pueden decir qué culpa tenemos nosotros de aquellos primeros padres, Adán y Eva que pecaron contra Dios en el huerto del Edén y el conocimiento de Dios es claro y contundente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 que de padres golpes salgan hijos golpes y eso es natural y muchas veces decimos tiene la culpa Dios pues no la tiene Amén. por cuanto la responsabilidad Dios ha puesto a sus hijos para que tengan un camino amplio en la palabra de Dios un camino limpio entendiendo todos los avisos de Dios para que sepa conducirse hasta el costrero tiempo en el que vendrá Jesucristo como luz brillante, como el autor consumador de la vida, ¡Amén, como aquel que está llamando a toda la generación de sus hijos obedientes a la palabra de Dios ¡Amén! y aquellos que no hayan sido, tampoco tendrá culpa Dios, porque Él desde el principio de la vida que tenemos que seguir a un padre obedeciéndole porque Él quiere lo mejor para nosotros. Alabado sea Dios. Y muchas veces he dicho que el padre no quiere lo mejor para su hijo. Yo puedo decir que incluso quiere el bien para su hijo antes que el bien del padre. Y eso lo sabemos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 Bendecido sea el nombre de Jesús. Bendecido sea el autor de la vida, consumador de la luz que quiere transmitir a todos sus hijos e hijas. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y Dios dice que hizo a nuestros primeros padres y lo hizo con la imagen y semejanza de Dios.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 no solamente sea como Él, sino que sea mejor. Amén. Y esos somos los padres terrenales, por cuanto no nuestro Dios celestial. Amén. Alabado sea Dios, Amén. pero cuando dice que nos obedecieron a Dios, ¿en qué desobedecieron a Dios? Hay un ejemplo también, que cuando el Padre... Terrenal, le dice al Hijo, Hijo mío, te tienes que conducir por este camino de la justicia, el amor y las buenas obras en todos tus hermanos para que seas agradable, para que seas respetado, para que seas formar delante de los ojos de los hombres. Amén. Y eso es un Padre Terrenal que incluso no cree ni siquiera en Jesucristo.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 y dice que se abrieron sus ojos al pecado, porque salieron hombres en su libre albedrío para hacer sus propios caminos fuera de Dios. Por eso dice que se vieron desnudos y se avergonzaron. ¿Y qué hombre digo yo?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 y con toda la familia espiritual Amén. alabado sea Dios Amén. esa sería la gloria de Dios en la tierra los hombres que nosotros estamos despreciando por nuestra propia libertad que no queremos seguir el camino de nuestro padre de la tierra, que nos quiere conducir como el padre de también quiere lo mejor para nosotros alabado sea el Señor Amén. y cuando se vieron desnudos se avergonzaron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 Cuando hay hombres que lo descubren que es un falso y el embustero, se avergüenza que lo hayan descubierto. Y eso es verdad. Y se avergüenza de que no tenían tanta santidad. Y se avergüenza que no los habían conducido por el camino de Dios. Y se avergüenza que todo aquello que estaban haciendo era por propio egoísmo para que el hombre lo admirara.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 Simbolizando que solo en el sacrificio del hombre, acercando ese sacrificio que tenía que venir, el unigénito hijo de Dios, el hombre solo puede ser santo por ese divino sacrificio. Amén. que venir como nuestro redentor, aquel que tenía que salir como nuestro Salvador y como nuestro divino maestro. ¿Cuántos fueron? Mirad, que hoy he dicho que quiero dar una predicación de doctrina. El primero que se despojó de las hojas fue a ver. Ese fue a ver.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 y el señor lo rescató y el cuarto fue Noé y el quinto ser fue Ser pero qué pasó con los dos hermanos que le quedaban can y café que se vistieron a través de las hojas de la vanidad y los putos y la mentira y desde entonces el hombre ha caminado cubierto con hojas hojas hojas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 y dijo el hombre, descendencia de Caín, descendencia de Can, descendencia de Jafé. Aunque alguna persona nueva no me entienda lo que estoy diciendo en cuanto a estos nombres porque no han escudido la Escritura, Dios le va a dar que lo que estoy diciendo a través de las Escrituras es mucho, ¿verdad? Y que también entrarán hechos en el Espíritu de Dios y tendrán curiosidad de las escrituras porque aquí está la palabra de Dios cuando Jesús dijo si creéis que tenéis la vida en las escrituras escudiñadas, Amén. escudriñadas para que no se os engañen los ojos para que no nos engañen aquellos hombres que están cubiertos de hojas perecederas de aquellos que tienen el orgullo y la vanidad aquellos que dicen vosotros mataron a Jesucristo, vosotros sois los pecadores, vosotros sois la escoria del mundo. Pero ellos se ponen como santos. Ellos dicen, Señor, y es lo mismo que la oración del balseo. Señor, yo ayuno mucho. Señor, yo pierdo mucho. Señor, yo hago oraciones y a quién?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 que le podamos ser sabroso, sino en Jesús, Amén. sino en Jesús. Amén. Pues ¿cómo se atreve el hombre a hacer una dominación en sus hojas podridas? ¿Cómo se atreven? Se pues, atreven porque son carnales que se esconden de los ojos de Dios y por sus propios ventos quieren subir a Dios. Y lo veremos en la Torre de Babel ahí donde lo vemos clarísimamente lo vemos en la torre de Abel y veréis por qué dijo hagamos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre por si somos espartidos por la tierra y dice que Dios los vio y les confundió el lenguaje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 y aquí estamos los el puerto de Leré. esa higuera con esas hojas reverdecidas, esas hojas bellas que parecía una higuera llena de frutos y el señor metió la mano y no había frutos porque el hombre que se ha vestido Estatutos y doctrinas de hombre y no son más higuera hoja higuera todo lo que está fuera de Dios es como las hojas de higuera que no sirven más que para ser bonitas pero de qué nos sirve a nosotros tener una higuera que tiene bellas hojas y no hay hijos para qué nos sirve por Jesucristo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 Hay que tener temor a Dios para que no seamos hojas, oh, para que te nosotros podamos tener aunque sea un fruto pequeñico, un frutico pequeñico para nuestro Dios. Gloria. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que tener? Primeramente la verdad, es la palabra de Dios. Amén. Primeramente tenemos que tener amor Amén. a los hermanos y a las hermanas. Amén. Primeramente tenemos que tener la humildad de decir, yo si mi Dios no soy nada, Amén. y yo al final no puedo ni predicar la palabra. Amén. Porque el mayor milagro de Dios es que un hombre haya entendido que tiene que dar las buenas nuevas a sus hermanos y a sus hermanas, Amén. que el reino de Dios está dentro de vosotros. Amén que no tenéis que esperar el reino de Dios, sino que está dentro de vosotros y creéis la palabra de Dios. Si predicáis con la verdad, si testificáis con la verdad, pero si sin orgullo, porque nada es nuestro, porque todo lo, lo da nuestro Dios, estaremos ya participando de ese reino eterno que nos espera en el cielo. A Alabado sea Dios. A y dice que Jesucristo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 tenía que despojarse de esa soja viguera que iba a muerte que tenía que desnudarse y al mismo tiempo no avergonzarse de su Dios porque mientras nosotros no nos desnudemos de la soja viguera nos pidimos la clemencia de Dios no te importe hermanos y hermanas, por lo digo de verdad la palabra no lo dice el hombre más adúltero el hombre que ha hecho más pecado si se presenta ante su Dios y le dice Dios mío, a mí me han engañado. Yo he sido de renar, no te he comprendido, pero ten misericordia de mí. Amén. Preséntate a ti, Amén. preséntate delante de Dios de esa manera y Dios derramará su espíritu sobre ti. Y te limpiará de toda la maldad y de todo el odio y de toda la vanidad y se dará la imagen y semejanto de Dios y vale. a desde el principio del mundo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 Verdadero. No hay que ir con la cara tapada, no hay que ir esquivando la mirada del hermano, hay que ir con los ojos de hito a hito al hombre, con amor, con humildad, para poder transmitir la palabra de Dios. Amén. Y así lo hizo Jesús cuando él clavaba sus ojos en cualquier persona, su vida la transformada. Amén.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 la Torre de Babel, aunque Jesucristo dio su vida por todos, muchos hombres volvieron a vestirse de hoja higuera y se pusieron en la torre a construir la Torre de Babel, esa torre que tenía que, por sus propios méritos del hombre, querían llegar al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo rechaza todo eso porque está como una espada. Entendida, rechazando toda la mentira. No puede más que el hombre espiritual llegar al reino de Dios. ¿Y dónde lo podemos ver esto? Yo os digo, con la verdad de la palabra, que estamos en un mundo que está significando una gran torre de babel. ¿Y cómo lo no podemos saber esto? Ya veréis cómo es fácil entenderlo.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 Somos uno solo. Amén. Todos los hermanos en Cristo somos uno solo. Amén. Tenemos una sola palabra. Amén. Tenemos un solo evangelio. Amén. Tenemos una sola verdad. El Rey, el Dios. Y tenemos un amor el que nos dio nuestro Señor Jesús. No podemos tener odio. Amén. No podemos tener vanidad. Amén. Porque eso va fuera que en contra de Dios. Y hermanas, no os antrébuléis, tened gran gozo en vuestro corazón. ¡Amén! Por favor, el Espíritu quiere Por favor, entrar Dios, en vos. Tened gran gozo en vuestro corazón, no os desaniméis. No me entiendo con Filadelfia, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No me entiendo con avivamiento, ¿qué voy a hacer? No me entiendo con católicos, ¿Y ¿qué voy a hacer? El Señor me dice que solo siga su palabra y su verdad. Amén. Y no me entiendo con los demás. Quiero entenderme con los dos y no, me... no me importa el hombre. Y no me... Que no gozo yo, yo sé que lo tenéis, pero los siervos de Dios tienen que estar para esto, Amén. para dar gozo a sus hijos de Dios, a sus hijas de Dios, para entrar en los padres, Señor, que nadie lo va a tirar. Os, creáis, ¿Os creéis que cuando estáis atribulados, que incluso cuando decís que no quiero ir al culto, ¿Os creéis que eso va a dejar Dios? No, Dios no puede romper tu verdad. Y si nosotros vamos con la verdad, no hay poder. No hay poder que pueda destruir. Mientras sigamos obedeciendo la palabra de Dios, no hay ser humano, ni, ni diablo, ni todas las fuerzas malignas que destruir. Gloria no al Señor Gloria no al Señor es. Esto es lo que está pasando hoy. El Señor me la ha El Señor nos ha revelado no solamente a un siervos, sino a más que a Todos aquellos que van con la verdad de Jesús y reciben revelación. Porque Él dice, lo dijo bien claro, no os aflijáis, no os apenaos Cuando estéis delante de las congregaciones, aunque sean contrarias a mi palabra, vosotros no os preocupéis. Abre la boca y tú hablaré por vosotros. Abre, abre, penosos. No, tenemos que estar en un gozo muy grande del Señor. ¡Viva, viva aviva! ¡A! El otro día también se dijo a mí. Teníamos costumbre, y no es malo, que para Navidad nos compremos un árbolico. Lo cortemos o compremos un artificial sabiendo que es de plástico. Ese árbol sabéis vosotros que no puede tener vida. Lo sabéis, está cortado, es de plástico, no puede tener vida. Pues así son los hombres que están vestidos de agujadillo. Aunque los adores, aunque le pongan billetes de diez mil pesetas en el árbol, ese árbol no puede resucitar porque no está en la palabra de Dios a aquel que riega, a aquel que hace crecer, a aquel que da la vida. Amén. Lo verás con hijo, perdón, tú puedes ver un pastor muy precioso, lo puedes ver el pozo? Pero fíjate bien si está adornado o tiene vida en Jesús. Amén. Porque si no tiene vida en Jesús, ya lo puedes ver adornado, ya lo puedes ver que diga palabras bonitas, que tenga educación, que diga lo que quiera, que como no sea con esa palabra verdadera de Jesús, que la verdad y la vida, ese va a ser uno. las hojas y quema. Alabado sea el Señor. Amén. Qué gran gloria. Qué gran gloria para un remanente tan pequeñito que estamos aquí. Amén. Qué gran gloria tenemos. Que el Señor Jesucristo nos vea finos, finos, merecedores de su verdad. Pero hay una cosa muy grande. Hay una cosa muy grande. No defraudemos a nuestro Señor. No lo defraudemos. Porque si Él nos ha puesto la verdad en nuestras manos. No la tiramos, no la echemos fuera, no nos vendamos con las mentiras, no nos vendamos con el poder, no nos vendamos con nada aquello que no está con Jesús. Amén. Porque puedes, puedes tú pasar por esta vida por un no hombre grande. Pero ¿y qué? Es el árbol adornado que no tiene vida. colgado con muchos regalos, un árbol de Navidad. Pero no tienes nada. Cuando se pasa Navidad, ¿sabéis dónde van los árboles?